Saludos y bienvenidos a este video tutorial de Cacheno.org en el cual vamos a conocer el programa DIA Diagram Editor. En este video tutorial eh, vamos a conocer el programa DIA y lo vamos a descargar y vamos a ver cuál es la primera impresión que nos ofrece el programa una vez que se ejecuta. DIA es un editor de programas que permite la realización de diagramas de flujo, de organigramas de una empresa, o permite la realización de planos informales de algún tipo de instalación. Es la alternativa a Visio, ya que van a realizar prácticamente las mismas, las mismas funciones, pero a diferencia de Visio, que para el que no lo sepa, Visio está integrado dentro del paquete Office y por tanto es de pago, DIA es un programa gratuito. Además, DIA... Eh, en cierta manera eh, presenta una vertiente de código abierto, open source, ya que se pueden desarrollar en lenguaje de Python una serie de plugins de complementos para hacer funcionar DIA, lo cual está muy bien ya que es una manera de organizar la información que uno eh, realice con Python y eh, la pueda ver de una manera clara en el programa DIA. En la descripción de este vídeo se adjuntan dos enlaces. El primero de ellos corresponde a lo que se ha comentado de cómo trabaja DIA con Python y el segundo de ellos es un breve tutorial con algunos de los comandos que tiene el programa DIA. Bien, para instalar el programa DIA abrimos un navegador de Internet y en la barra de direcciones escribimos dia-installer.de ejecutamos y venimos a free download y pinchamos y eh, se nos abre una página de search Fork, que es una página de descargas y se nos eh, comienza ahí está la fecha comienza la eh, instalación del programa bien una vez que se ha descargado el programa venimos aquí abajo y pinchamos para que eh, comience la instalación del mismo entonces elegimos lenguaje en español, eh, aquí pulsamos siguiente, aquí le decimos que siguiente también, eh, esto no se puede cambiar nada si acaso traducciones, pero lo dejamos. Le damos a siguiente y le damos finalmente a instalar. Bien, una vez que se ha terminado la instalación, pinchamos aquí para, para ejecutar el programa y le damos a terminar. Bien, aquí... Se nos ha abierto una ventana que corresponde al programa la primera vez que lo abres. Como se puede observar, la interfaz del programa se parece a la del programa Visio. Y bueno, eh, para seleccionar los elementos, pues los pincharíamos y arrastraríamos. Ahí podríamos introducir el nombre de lo que quisiéramos escribir. Lo ampliamos, pinchamos y pues, ponemos lo que quisiéramos Ejemplo, KHM. Eh, luego aquí, bueno, pues aquí hay diferentes elementos. Eh, por ejemplo, aquí tenemos una flecha que la podemos, la tenemos aquí y la unimos a este conector y luego la dejamos ahí, por ejemplo, y ahora producimos este, este elemento y unimos la flecha. Y bueno, y así iríamos uniendo los diferentes elementos. Lo podemos ver, las flechas las podemos ver y ponerlo por donde queramos. Eh, el programa aquí muestra más, eh, más menús para elegir más tipos de hojas, por ejemplo, no sé. Veamos esto de cibernética que tiene. Bien, entonces, pues aquí iríamos incluyendo pues, distintos elementos. Aquí he visto antes una, eh, mapa isométrico, que bueno, esto pues... Se puede observar, se pueden añadir imágenes eh, como este coche tan bonito o un árbol. ¿no? Podemos, de hecho, vamos a hacer: supongo que se podrá hacer Control-C, Control-V y ponemos pues varios árboles. Y bueno, nada más eh, en el siguiente video tutorial haremos un ejemplo y veremos un poquito las funciones del programa DIA. Y bueno, esperamos que este video tutorial les haya sido de utilidad. Eh, si tienen alguna duda, pónganse en contacto con nosotros a través de las diferentes redes sociales o de nuestro email. Y muchas gracias por su atención y un saludo.